¿Y si tu pareja es una mujer? Posiblemente hayas descubierto que cuando sales del baño, el olor tuyo es mucho más desagradable que cuando va ella. ¿O no? ¿Es verdad o es un mito que la popó de los hombres es mucho más apestosa que la de las mujeres? Quédate unos minutos más y descúbrelo. Además de lograr que tenga un olor normal. Desagradable, pero normal. Por supuesto, antes de comenzar, te recomendamos ir a nuestro sitio estilocracia.com y también te invitamos a que sigas nuestra serie de videos Salud y Belleza Urgente. Entre estos videos, te enseñamos cómo quitarte los hongos de las uñas de los pies o cuidar el olor de tu retaguardia. Los mejores suplementos para el cerebro. Busca nuestra playlist en la descripción. Además, aquí te dejamos la liga en la I. Y por favor, estilócrata, no dejes de darle like a este video. No dejes que el algoritmo nos castigue por nuestra valiente edición y selección de temas. Estilócrata, hablar sobre el olor de tus heces puede parecer un asunto gracioso, pero no lo es. Así que presta atención, cada uno de los siguientes ocho puntos y recomendaciones es importante. Ahora sí, comenzamos. 1 olor según tu sexo. Técnicamente, se supone que la popó huele mal debido a la presencia de bacterias en el colon que descomponen la comida. Pero a veces, un nivel superior de olor desagradable y fétido puede ser una señal de que algo está mal con tu digestión. Un dato curioso es que aunque la mayoría de la gente piensa que la popó puede oler igual en todos, la ciencia demuestra otra vez lo contrario. Resulta que hay diferencias en los olores de heces entre hombres y mujeres. Esto se debe a que los tipos de bacterias entre hombres y mujeres no son iguales. Además de esta variedad, se ha comprobado que los hombres tienen más cantidad de bacterias que las mujeres, por lo que, en efecto, estilócrata, esto podría ser la causa de heces más olorosas. Así que cuando tu novia te denoste por tus heces olorosas, tu culpa a la naturaleza. Es completamente normal que tu popó tenga un olor mucho más escandaloso que la de ella. 2. Flatulencias. Estilócrata. A veces es imposible aguantarse y posiblemente hasta dañino para tu salud. Pero, ¿cómo saber si tu ventosidad, tu gas, tu flatulencia pasará desapercibida? Si es demasiado escandalosa, no lo hará. Debido a la variación entre la cantidad de bacterias entre hombres y mujeres, los tipos de gases producidos también pueden variar entre ambos sexos. Además, como todos sabemos, algunos gases huelen peor que otros. Esto se debe a la cantidad de sulfuro de hidrógeno que hay en el intestino. Una salvedad, un gas oloroso, no significa heces olorosas lo que provoca que las heces sean especialmente olorosas, son varios factores, entre ellos, los alimentos y problemas de salud. De entre los de salud, el siguiente punto es quizá el más común. 3. Mala absorción. Por lo general, la popó con muy mal olor es ocasionada por la mala absorción. Esto ocurre cuando tu cuerpo no puede absorber la cantidad adecuada de nutrientes de los alimentos que consumes. Por ende, si tú no puedes descomponer y digerir ciertos nutrientes, estos se pudren y huelen muy mal al salir. Esta situación puede ser causada por cualquier cantidad de cosas, como una alergia al gluten o un crecimiento excesivo bacteriano en los intestinos. La mayoría de las condiciones que causan heces con mal olor son tratables. Sin embargo, algunas enfermedades pueden requerir cambios a lo largo de toda la vida en su dieta o medicamentos para controlar los movimientos intestinales y el dolor. Las causas comunes de mala absorción incluyen Enfermedad celíaca Enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Intolerancia a los carbohidratos. Intolerancia a los lácteos. 4. Infecciones. Las infecciones que afectan los intestinos también pueden causar heces con mal olor. La gastroenteritis, una inflamación del estómago y los intestinos, puede ocurrir después de comer alimentos contaminados y sus principales efectos son las bacterias como E. coli o la salmonella, además de los virus y los parásitos. Poco después de desarrollar la infección, se pueden experimentar calambres abdominales y además de que las heces tienen muy mal olor y secreción. Si detectas estos síntomas, debes acudir a tu médico para descartar cualquier infección grave. 5. Medicación y suplementos. Ciertos medicamentos pueden causar molestias gastrointestinales y heces con un muy desagradable olor. Además, tomar algunas multivitaminas de venta libre también pueden causar heces con mal olor si eres alérgico a los ingredientes de los suplementos. Es importante que lo consideres estilócrata. Si cuando vas al baño, huele especialmente mal. Puede que no estés digiriendo bien los multivitamínicos y quizá debas considerar cambiarlos, sobre todo si a esto se suman otros síntomas. Después de un ciclo de antibióticos, es posible que te percates de heces con mal olor. Incluso puedes notar un cambio en su color. Esto es normal y puede durar hasta que se restaure tu flora bacteriana normal. También el mal olor puede ser un efecto secundario de tomar más de la cantidad diaria recomendada de un multivitamínico o cualquier vitamina o mineral. Además, obtener demasiada de cualquiera de estas vitaminas puede tener efectos secundarios potencialmente mortales. Entre estas vitaminas están la A, D, E y K. 6. Comida chatarra. Comer alimentos muy grasosos y muy procesados pueden hacer que tu popó huela muy, pero muy mal. No hay necesidad de eso, estilócrata. Algunas personas carecen de las enzimas digestivas necesarias para descomponer completamente las grasas, lo que puede retrasar el proceso de digestión. Cuanto más tiempo se asienta la comida, más gases digestivos producirá a tu cuerpo. Y esto, a su vez, hará que las heces sean mucho más olorosas. Mientras tanto, los alimentos procesados contienen cantidades de ingredientes sintéticos que pueden dar al sistema digestivo un momento difícil, lo cual, a la larga, no es nada bueno para la salud. Así que lo mejor es alejarse de estos alimentos culpables tanto como sea posible. 7. Dieta rica en azufre. El azufre es un macromineral cuyas necesidades de consumo dependen de la ingesta de metionina, un aminoácido, componente de las proteínas. Participa en múltiples reacciones metabólicas y existen varios componentes importantes del organismo que son azufrados, es decir, con azufre en su composición. Este mineral no posee recomendaciones de consumo propias. Este mineral no posee recomendaciones de consumo propias, pero sí cabe destacar que no se debe eliminar por completo de la dieta, ya que es imprescindible. Aunque, con la ingesta de una dieta relativamente equilibrada, se evita su deficiencia. Pero si comes muchos alimentos ricos en azufre, el exceso puede estar haciendo que tus heces sean más olorosas de lo normal. Alimentos como la arúgula, leche de coco, Verduras crucíferas, lácteos, frutas secas, huevos, ajo y legumbres tienen muy altos niveles de azufre, por lo que debes consumirlos moderadamente. 8. Comer demasiado y rápido. Recuerda, todo lo que entra debe salir. Y cuanto más comes en exceso de lo que tu cuerpo necesita, más feo se pone el asunto en el otro extremo. Si comúnmente te sientes hinchado después de comer, es posible que estés consumiendo más alimentos de los que tu cuerpo puede digerir cómodamente. Además de que esto también empeora si comes muy rápido. Así que no es ningún misterio que las heces huelan más mal si hay un exceso de por medio y una indigestión. Lo ideal es comer despacio y detenerte antes de sentirte realmente satisfecho. También debes considerar servirte porciones más pequeñas y si aún sientes hambre, espera unos segundos antes de volver a servirte. Esto es muy importante para evitar que el estómago trabaje más de la cuenta. Además, debes evitar comer antes de dos horas de ir a dormir. Consejo importante. Estilócrata, debes saber que una popó apestosa no es un asunto de risa. No descartes